El país asiático sancionó a Mike Pompeo y a otros 27 exfuncionarios de la administración de Donald Trump. De manera apresurada, la asamblea chavista aumenta la persecución contra los diputados opositores. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí se lo tenemos como primicia. Antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban. Denle click a la campanita de notificaciones y no olviden compartir con todos sus amigos en las redes sociales. Ahora sí, comencemos. Tras los ataques del gobierno dictatorial de Nicolás contra las ONG, la ONU suspendió el programa humanitario en Venezuela. A raíz de los acontecimientos en el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, decidió suspender temporalmente los programas de transferencias monetarias tras los continuos ataques de la represión de Nicolás en contra de las organizaciones de la sociedad civil que implementaban en el plan de respuesta humanitaria. Fue el comunicado del coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Peter Groman. La carta fue enviada a la ONG una semana después de la detención de cinco miembros de la organización Azul Positivo en el estado de Zulia, supuestamente acusados de los delitos de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes e instrumentos análogos asociados para delinquir y legitimación de capitales, como siempre la represión validándose de acusaciones sin pruebas y en vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero bancario respecto al uso de la modalidad del programa de transferencias monetarias dentro de la actividad de plan de respuesta humanitaria. Nos vemos en la necesidad de suspender de forma temporal todas las transferencias monetarias estamos trabajando con las autoridades competentes para llegar a un procedimiento acordado en línea con el marco jurídico nacional que permita seguir lo antes posible con esta modalidad de gran importancia para la acción humanitaria dice Groman en el documento asegura estar consciente del posible impacto que tendría esta medida sobre la vida de las personas beneficiarias de tales programas dijo el coordinador de la ONU, por ello sugirió evaluar modalidades alternativas que se puedan implementar para minimizar el impacto y poder seguir atendiendo a las personas necesitadas. Como bien lo hemos estado informando en las últimas semanas del año 2020 y en los primeros días del 2021, el gobierno dictatorial ha enfocado sus ataques en contra de trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y periodistas. Dicha situación ha obligado a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a denunciar los constantes y crecientes ataques. Agentes policiales a finales de noviembre allanaron las oficinas de la ONG Alimenta la Solidaridad, la cual entrega comida a 25.000 niños en los barrios más pobres de Venezuela. Las cuentas bancarias de la organización fueron bloqueadas y su director, Roberto Patiño, fue acusada. Además, la otra sede de la ONG, Mi Convite, que atiende a adultos mayores, días después también fue allanada y su presidente Luis Francisco Cabezas estuvo retenido durante varias horas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Ahora el caso más reciente fue el de la ONG Azul Positivo, la cual atiende a personas que viven con VIH y también trabajan en la implementación de los programas ACNUR en el estado Zulia. Estas oficinas fueron allanadas por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia, de ejesim y cinco de sus trabajadores humanitarios fueron detenidos. Un tribunal del gobierno dictatorial chavista ordenó mantener en prisión preventiva a los cinco integrantes del Azul Positivo, que han sido calificados por Amnistía Internacional como presos de conciencia. Azul Positivo solo en 2020 ha atendido a más de 9.000 personas en el Zulia y desde el año 2015 han beneficiado a más de 43.000 personas. Michelle Bachelet, por medio de su portavoz, instó a las autoridades venezolanas a que dejen de acosar a las personas por realizar trabajos legítimos. Y más si el sector humanitario de derechos humanos o en los medios de comunicación y aclaró que una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no eximatizada o perseguida. A partir de ahí vino la suspensión del programa humanitario de transferencia directa de la ONU, días después de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunciara que el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás no permite el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El mar gobierno socialista de Nicolás con ideas revolucionarias no ha permitido que entre a Venezuela porque es parte del mecanismo de control social, de la represión chavista, la distribución discrecional de alimentos y por eso hoy World Food Program no ha podido entrar a Venezuela. A pesar de saber que hoy 9.3 millones de venezolanos están en riesgo de inseguridad alimentaria. Fueron las palabras de Guaidó en un foro organizado por American Society. En una segunda información tenemos, el país asiático sancionó a Mike Pompeo y a otros 27 exfuncionarios de la administración de Donald Trump por violar su soberanía. Beijing realizó el anuncio paralelamente en la toma de posición de John Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Este miércoles, el país asiático impulsó sanciones contra más de dos docenas de altos responsables del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump por supuestamente socavar la soberanía, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre ellos se destaca el ahora exsecretario de Estado, Mike Pompeo. El país asiático ha decidido sancionar a 28 personas que han violado seriamente su soberanía, según informó la cartera prácticamente en paralelo al acto de la investidura de John Biden como el 46 avo presidente del país norteamericano entre lo que más se resalta está Pompeo aparte de otros sancionados los cuales son el asesor comercial de Trump Peter Navarro el asesor de seguridad nacional Roberto Brin el subsecretario de asuntos de Asia Oriente y el pacífico David Stewart el secretario de salud Alex Azar y la enviada ante la ONU Kelly Kraft. Beijing también sancionó al asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y a otro ex asesor, Steven De igual forma, así como el país asiático impulsó las medidas en el momento en que alcanzados dejaron de ser funcionarios del gobierno federal, Pompeo también había realizado una acción similar contra el gigante asiático en el último día completo al frente del Departamento de Estado. Lo acusó de cometer un genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de la minoría musulmana uijur. Y en una tercera información tenemos, de manera apresurada, la Asamblea chavista aumenta la persecución contra los diputados opositores y además pidió a la Fiscalía emitir órdenes de arresto. La AN, por medio de la oficialista Humbel Roa, explicó que se solicitó órdenes de captura para aquellos exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos contra el país. El ente que investiga los delitos de las comisiones del parlamento venezolano, que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron el legislativo en los últimos cinco años, encabezada por Juan Guaidó. Fueron exhortados el pasado martes a la Fiscalía a emitir órdenes de arresto contra los exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos. De esta manera hemos exhortado al Ministerio Público, Fiscalía, que se liberen órdenes de captura para todos aquellos exdiputados que se hacen llamar diputados supuestamente, siguen cometiendo delitos contra el país. Dijo el vicepresidente de la Comisión, el oficialista Humberto Roa. Por su parte, la Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los legisladores electos en 2015, la mayoría de ellos opositores y que concluye su mandato el pasado 5 de enero, fue instalada este mismo martes, aún sin que la mayoría de la prensa no tuvo acceso a su primera sesión. Explicó también Roa que ha exhortado el Poder Judicial a que actúe sobre todos aquellos agentes, tanto económicos como personas, que están utilizando la estructura de la Asamblea Nacional en el Parlamento saliente para seguir dañando al pueblo venezolano. Como bien recordamos, que el pasado 6 de diciembre los diputados de la Cámara fueron elegidos en los comicios a los que no acudió el sector de la oposición y lidera Juan Guaidó por considerarlos un fraude. El chavismo obtuvo 92% en las legislativas de los diputados del Parlamento, pero tras expirar el periodo de la AN que presidía Juan Guaidó, este instaló una cámara continuista conformada por decenas de diputados elegidos en el 2015 que no aspiraron a un nuevo mandato en diciembre del 2020. Esto fue hecho por medio de una apelación a una continuidad administrativa, una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del chavismo que sí acataron el fin de sus funciones funcionarios bajo la figura de la comisión delegada en una instancia contemplada en la constitución para operar solo durante los periodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20% del pleno sin referirse a alguien especialmente hace referencia a estos parlamentarios que integran la comisión delegada de manera directa Roa dijo que hay exdiputados que siguen cometiendo flagrancia continuada. Bueno amigos, esta es toda la información, esperamos verlos en un próximo video. Chao, chao.